Eso quería decir que él tiene en la Cámara Alta unos 26 senadores. Para que ustedes vean. Y que el partido pues, de la liberación dominicana, en ese sentido, además de la votación que sacó, que es la que le acabo de describir, de 1.524.674 votos, pidiendo el Congreso el Congreso total, en la Cámara Alta y Baja, como lo tenían, a su antojo, desde el año 2016, hasta la fecha tenían un control absoluto, es decir, tenían 14 años, con un control absoluto en el Congreso, 16 años que ellos no, no, no cambiaban la nominilla de su plantilla, de su comité político y eso, eso le está llevando, está derrota a una reflexión total a ese partido. Y estos partidos minoritarios, ya lo había descrito, Van a pasar ahora por unos apurillos. ¿Por qué? Bueno, porque... El Partido Revolucionario Dominicano, yo le dije a ustedes, ¿verdad? Ese partido va a terminar con menos de un 5%. Y si llega a un 2% es un milagro. ¿Saben cuánto quedó? En 2.38%. Con mil votos nada más. De la fuerza política más grande terminó siendo un ventorrillo el principal aliado del PLD. El partido reformista social cristiano, que todo el mundo sabe, fundado por Balaguer en el 64 y que gobernó el país durante 22 años hay que hacer esa observación y que tomó además de esos dos periodos diferentes uno de 12 años, todo el mundo sabe, los Funestos 12 años de 1966 al 78, para recordar un poquito de historia y otro de 10 años que él tomó del 86 al 96 cuando le lo reducen los dos años, por eso no completa los 24 solo los, 20, los 22 entonces ahora ese partido va a formar parte después de todo este tiempo de existencia y de haber estado de, de manera como un partido bisagra desde el 96 que había conseguido pues la división de su PRD pues ahora forma parte de las fuerzas minoritarias el Partido Reformista Social Cristiano, es para que ustedes vean que ahora esto ha sido algo histórico y que ha deslindado antes y después de estas elecciones la historia política de República Dominicana. Porque a partir de entonces también, este partido que llevó como aliado a la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones, solamente obtuvo, estuvo casi al desaparecer, ¿eh? 73.036 votos para el 1.80%. Yo le dije a ustedes que si sobrepasaba el 1% era un milagro. Ahí está. No me he equivocado en mis predicciones. Me atacaron mucho los PRDistas de, de Miguel Vargas y los reformistas de Kiki Antún. Y yo le dije: la mayoría se va a ir a apoyar a Leonel. Y por eso Leonel creció. Porque Leonel no se llevó a una gran membresía del PLD. Él se llevó un grupito de generales sin tropa. Y se nutrió del reformista de la gente del pueblo y de la simpatía que generó dentro del mismo partido revolucionario moderno, para que ustedes lo sepan. Y pasó ahora a formar parte del grupo de Ventorrillos. Entonces, Guillermo Moreno de Alianza País, que es uno de los que más pena nos da, pasó al 0.96, no llegó al 1%. Y Mael Reyes del PDI que él solo, yo sacaba más votos que él, porque parece que ni la familia de él votó por él. De lo que se decidieron irse solo, se quedó con un 0.08%. Y Juan Cohen del PNBC, 0.08% también. No sé qué quiere decir esto. Es interesante lo que está pasando ahora. Y hay una corriente con la que yo estoy de acuerdo. Y ese es nuestro comentario. No el recuento que yo acabo de poner. Miren, a raíz de este proceso, que hay incluso una nueva conformación, ya yo he dicho la mayoría y cómo está todo, hay una... Unas voces que se están firmando, solicitando una serie de firmas y la fuerza viva de la sociedad civil, la clase media y la clase empresarial estaría sumándose a lo que sería una transformación total de República Dominicana. Eso lo voy a decir yo después de la pausa, señor director, si estamos a tiempo, porque hoy ni siquiera lo, el, la, el periódico no está funcionando por el Internet. Si estamos listos, es el momento de irnos a la pausa. Esta es la oportunidad.